¿Qué tal, amigo craniano? Amiga craniana, qué bueno que estás visitándonos otra vez del otro lado del cristal. Nosotros ¿Qué? somos. Granian. El poder del rock. Y estamos aquí para desearte. Feliz Feliz semana, semana. Feliz. Todavía con la adrenalina del concierto de la presentación del disco El Despertar en el McCarthy's. Los que no fueron se la perdieron, pero de todas maneras nos vemos pronto y nos la vamos a pasar igual de chido en la que sigue. ¿No es así? Sí, mis niños, mis niños, mis niñas. Pronto van a poder vid ver videos con, con parte del del concierto y eh, vamos a sacar también este algún audio por ahí pero también quiero mandarle un saludo a Marta Arroyo Islas que pidió su saludo que este creo que este ya la estrenaron ayer saludos <ríe> ay, no, Marta. ay pilluela bueno pues sin más por el momento a Eric de Chihuahua Eric de Chihuahua es correcto, ah, A Rosa de España. Rosa de España, maja tía. Digo, de, yo. Les, les menciono a él de San Luis, porque son los que más están presentes ahí en, en el whats de Craneon. A este chamaco, eh, David. David, David, va. Así sí. es, David. Y bueno, pues eso fue todo por esta parte de los saludos. Ya saben que si quieren un saludo. Eh, pues solamente escríbanle ahí. Sí, sí, dale, no. Si no nos escriben, no sabemos. ¿O sí? Aunque la carga tiene cara de adivina, no adivina ni madre. <risa> no. Entonces ya lo saben. Suscríbanse, campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Mándenos ahí, déjenos un comentario. Pásensela bien chido. Pórtense mal, cuídense bien. Nosotros somos cráneo, poder del rock. Y nos vemos en la que sigue. Chao. Chao. Tío. Mogollón. <laughs>